Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 304 Que mi mundo no nuble la visión de Cristo Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho, y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo, y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu santo Hijo, de manera que Él pueda hallar tu recuerdo y el de tu Hijo, tal como tú lo creaste. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Amén.